El estar aquí sentadas y sentados es el resultado de muchos años de lucha, de convicciones, pero sobre todo de educación para borrar el pelo de discriminación y segregación existente en la ciudad. de siempre he trabajado por el motivo de estudiantes ¿no? Hemos sido cuestionados o hemos sido víctimas de rechazo de bullying por, por nuestra vida. Y de alguna manera hemos podido transformar todo tipo de situaciones para poder construirnos como personas y poder enfocarnos poder, en lo que estamos ahora. No olvide, por ejemplo, que mientras se discutía el matrimonio igualitario en el Senado, en las paredes de la alcaldía había un letrero gigantesco apoyándonos. De, la organización de, de las organizaciones de la población LGBT que tienen una deuda muy grande con, con las mujeres lesbianas una deuda de cómo podemos organizar, de cómo fortalecer ese reconocimiento de la las mujeres lesbianas. Las chicas nos estamos muriendo porque no ven que sea un problema eh, de salud que las chicas están interviniendo sus cuerpos en casas, eh, en inquilinatos, porque simplemente no somos reconocidas con nuestras identidades. Me parece importante impulsar la ley de identidad de género. Sabemos que necesitamos muchas más cosas pero las estamos logrando, sin ataques entre nosotros mismos. Este nuevo Consejo Consultivo, oxigenado, con nuevas ideas y nuevos proyectos, pretende lograr eso. Creo que en coherencia con las cuatro líneas de la política pública, eh, reconozco que hay un trabajo muy fuerte, como lo han mencionado con mis compañeros, sobre todo en la primera línea, que es el fortalecimiento institucional y la transversalización.